What wow, wow. lejos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 Santo, un castigo para dos pueblos gonna... Ante arma ahora son lavados de cerebro anteran eran arma ahora son lavados de cerebro Lo echaron a pelear Hablándoles de colores Trazando fronteras Creando naciones Hasta el punto de que el pobre se siente superior Porque a su presidente ahora vive mejor Fue siempre el mismo látigo y el mismo capataz Yo me sigo preguntando cuando gonna... esto cambiará Cambiará gonna... cuando aceptemos lo que somos No echemos a volar Y dejemos de matarnos entre nosotros gonna... Cambiará cuando no aceptemos lo que somos, no echemos a volar, y dejemos de matarnos entre nosotros. Hoy día, en este mal llamado 12 de octubre, en donde supuestamente ellos dicen que llevó la tranquilidad al territorio mapuche, la matanza, el genocidio, ¿verdad?, que sucedió en muchos sectores, y que aún todavía el pueblo mapuche sigue resistiendo. A pesar de las matanzas que hoy día están sucediendo, los encarcelamientos, la represión impuesta por el Estado. El mensaje hoy día es claro, nosotros le decimos al Estado que como pueblo mapuche estamos firmes, seguimos resistiendo, porque esta resistencia sabemos que nos va a llevar algún día a nuestra liberación nacional. Estamos de pie, estamos con mucha dignidad en la resistencia mapuche y el territorio lo vamos a recuperar. Es el primer mensaje para el día de hoy, el pueblo mapuche hoy día, en el campo, en las ciudades, hoy día exige la restitución total de nuestro territorio ancestral lo que hoy día estamos planteando nosotros desde el sur es reivindicar el territorio recuperar la tierra, recuperar nuestro derecho a la libre determinación, al libre tránsito en nuestro territorio y creo que aquí el Estado se ha quedado corto, no ha tenido la capacidad política de abordar esta situación y si esta situación sigue, los mapuches no pretendemos retroceder, todo lo contrario continuaremos la reivindicación territorial continuaremos exigiendo que se nos respeten nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía territorial mapuche. El Estado chileno que ellos han tenido un doble discurso, por ejemplo ejemplo, ellos en la prensa, en los medios de comunicación que ellos tienen, que son de ellos mismos, de, de alguna manera desprestigiar la lucha del pueblo mapuche, tratarlo de terrorista y de esa forma de legitimar la lucha del pueblo mapuche y encarcelarlo. Eso es lo que está sucediendo allá. Hoy día en una conmemoración más de, digamos, de, de la barbarie, del saqueo que, que vinieron a hacer a nuestras tierras, el mensaje es resistir. Eh, seguir levantando la dignidad de los pueblos originarios, del pueblo mapuche que sigue dando la pelea ...aún con un gobierno y digamos un bloque en el poder... ...que lo que sigue haciendo, sigue encarcelando, lo sigue torturando... ...lo sigue asesinando y bueno, y hoy día por eso estamos en la calle... ...porque creemos que lo que se tiene que hacer acá... ...es compensar a las comunidades que se les ha arrebatado su, sus tierras... Eh, ...no con tierras infértiles como se les ha venido entregando... ...durante tanto tiempo, la cosa no es por más tierra necesariamente... ...tiene que ver con la dignidad y con devolverle eh, lo que les corresponde ...a nuestros pueblos, así que a eh, resistir... Eh, los los originarios se merecen otro trato, no el que se le está dando, porque ellos eran los dueños de este país, en cambio los tienen arrinconados aquí en el país, y se les da un trato que no es tampoco el que se les da a todos los chilenos entonces eso yo creo que tiene que cambiar, tiene que cambiar, incluso ellos tienen derecho a tener su ministro y todos los derechos que se le están negando en este momento el día de la resistencia mapuche, nosotros decimos que es un día de la resistencia contra el imperialismo, el imperialismo norteamericano, del Estado chileno, de la OTAN y de la liberación de todos los pueblos del mundo. El pueblo mapuche tiene que organizarse unitariamente para la lucha, y la lucha tiene que ser confrontacional y la lucha tiene que ser radical por la autodeterminación. No hay más solución. I <laughs>